Buenos días, encantada de estar con ustedes. El título que me dio la profesora, inspiración y motivación por la lectura. Les voy a contar una breve historia. Yo comencé en la carrera literaria hace 22 años y la frase que se escuchaba era en Panamá no se lee. Y yo pregunté y qué, qué están haciendo los escritores por promover la lectura. Es nuestra responsabilidad. Y comencé a ir a Excedra todos los sábados. Tres meses fui sola. A los tres meses llegó el poeta Salvador Medina Baraona. Hicimos el grupo Letras de Fuego de Escritores y Lectores y posteriormente creé el programa sociocultural Siembra de Lectores que no solo tiene más de 300 círculos a nivel nacional, presenciales, sino que creamos uno virtual mucho antes de la pandemia, que tiene 4.700 miembros, inclusive personas del extranjero. Todo este movimiento es para promover la lectura. Todos los primeros sábados del mes, yo abro mis puertas del Zoom de tres a cuatro, para que los niños y los jóvenes lectores, todos los lectores, participen, comenten sus lecturas. Además, sale por la plataforma que yo tengo en siete redes sociales, y los padres pueden ver a sus hijos. Ustedes saben lo que es un sábado en la tarde, que un niño, un joven, se quede en una actividad de lectura, pudiendo irse a un juego, a un video, eso es el espíritu que hay que inculcarle a los jóvenes. Yo tengo que felicitar a la profesora Jezmari Gaitán de Batista, que durante estos cinco años que tengo, porque yo comencé con la videoconferencias antes, hace 12 años, de la pandemia, por eso que a mí la pandemia no me sorprendió ni me hizo cambiar de la noche a la mañana de actividad, porque ya yo hacía videoconferencias. ¿Por qué? porque me requieren en Los Santos, en Chiriquí, en Colón, en Panamá, y no puedo. No puedo desplazarme a todos los lugares, y por internet sí puedo hacerlo. Queda grabado, salen las plataformas, y el niño se siente importante cuando llega un familiar y dice, mira, la, la escritora conversó conmigo desde este libro, mira mi participación, y eso hace que se enamoren de la ley. Miren, yo estoy promoviendo desde... Primaria, desde tercer grado, con travesía mágica, cuarto grado, niña bella, y vamos subiendo, inclusive en las universidades. Y yo escucho la palabra, como antes en Panamá no se lee, nadie entiende lo que lee. Yo les hago una pregunta, ¿alguien ha examinado los párrafos? A veces hay párrafos nebulosos, que ni uno que es un lector experimentado entiende y tiene que regresar y tiene que ver. Porque no es tal la idea principal clara. Hay una, hay una forma de verificar la nebulosidad del párrafo. Yo le dije a una profesora que decía, ay, dicen que mis estudiantes salieron mal en comprensión lectora biografía y leyeron Niña Bella y lo comprendieron todo en un lenguaje sencillo, porque esa es la última revisión que yo hago. Porque yo no quiero llegar al diccionario de mis lectores. Yo quiero llegar directo a su corazón con un mensaje contundente, como lo hago en vida de compromiso. La historia de una educadora, mi madre. Y no solo en esta novela le hago un homenaje a mi madre, le hago un homenaje a todos los educadores que son formadores de hombres y mujeres de bien. Porque a veces decimos, ah, pero mira cómo salió ese muchacho, ¿de qué le sirvió la escuela? Verifícate que lo más seguro que desertó. Y recuerden que la familia también tiene que poner su cuota de formación en valores. Entonces, esa novela, cuando ustedes la leen, se sienten inspirados. Y cuando ven la novela del bullying, ven que detrás de esa novela hay un trabajo de investigación, un trabajo social, porque yo no solo entrevisté a las víctimas, sino a los acosadores que son víctimas de violencia en su casa. Por eso se llama un grito desde el silencio. Y tenemos que ver cómo enfrentamos el bullying y minimizamos ese flagelo. Porque el bullying prospera por la complicidad de los mismos compañeros que cuando se burlan del más débil, se ríen. Y siempre recuerdo esa frase de Dan. No me preocupa la maldad de los perversos. Me preocupa la indiferencia de los huevos, porque si tres o cuatro compañeros se levantan y dicen no vamos a permitir que acoses a nuestro compañero, vamos a decírselo a la maestra o al profesor, inmediatamente termina el bullying. Entonces yo trato de llevar esa la de Roberto por el buen camino, que ahora los chicos me pidieron continuación 20 años después, hace que los chicos piensen dos veces antes de incursionar en la pandilla, porque el mensaje está claro, el crimen no paga. Entonces, el escritor tiene que tener una premisa clara, un mensaje contundente. Entonces, que me digan a mí que no comprende Pero yo he leído, yo dije, ¿pero esto qué es? Aquí no se paran barras por aquí. Entonces, yo creo que hay que poner las cosas en perspectiva. Porque así como se decía antes, en Panamá no se lee, a mí un escritor dice, en Panamá no se lee, dio. ¿cómo que en Panamá no se lee? Sí se lee, pero tienes que hacer tu gestión. Porque si no, yo no estuviera llegando, ya me faltan como mil libros para llegar al medio millón de libros, copias, aquí en Panamá. Porque también hace ocho años comencé la publicación de e-book, porque los escritores no salíamos al extranjero. Las editoriales no se interesan en vender en otros lugares. Tienen que gastar en promoción y yo lo hice a través del internet. Y todos mis libros están en formato ebook. Hay chicos que los leen en el teléfono. El mundo cambió y tenemos que darnos cuenta de esa realidad. Cambió el mundo. Miren, el primer sábado de este mes hicimos una fiesta del libro. Porque como te acababa de terminar la semana del libro, ustedes no se imaginan la felicidad de esos niños. Y una maestra me comentó que la madre le dijo, yo no voy a gastar dinero en data. Y la niña de sexto grado le dijo, mamá, eso no es un gasto, eso es una inversión. Porque si yo soy lectora, voy a ser buena estudiante. ¿Este pensamiento tiene un niño de sexto grado cuando la maestra lo va orientando en la en la lectura. Siembra de lectores tiene capítulo en Azuero, Chiriquí en Panamá, me falta uno en Veraguas. Si alguna de ustedes o alguno se interesa en comenzar a formar, comiencen con un círculo de lectura y se conectan este primer sábado, yo los pretendo, y cuando hacemos las reuniones de todos los capítulos, ustedes pueden ver el entusiasmo de las personas, porque recuerden que lo ven a través de las redes sociales y han formado círculos de lectura amical y familiar así como la familia que resta unida permanece unida la familia que comenta los libros también comenta cuando tiene un problema, hay comunicación entonces ese es mi llamado un llamado a que promovamos la lectura yo no me puedo pasar un solo día sin leer a mí los niños me dicen ¿Y cómo yo hago para adquirir el hábito de la lectura? Digo, el hábito de la lectura, como cualquier hábito, se forma en 21 días. Escoge una hora del día, 7 de la noche, vamos a suponer, ya terminaste tus tareas y todo. Y lee por 20 minutos durante 21 días. Te aseguro que el día 22 no puedes dormir si no has leído. Lee todos los días, inclusive el domingo. El domingo dedícaselo a leer la Biblia. Entonces, si tú lees todos los días incorporas estas rutinas y tu familia te va, te ve leyendo, todo el mundo va uniéndose, unidos por la lectura. En, de esa manera, con ese entusiasmo, esta pasión, podemos hacer de la lectura una actividad interesante. Miren, yo en mi, en mi canal de YouTube, tengo una serie de listas de videos y tengo de personajes inolvidables. Y a los niños les encanta el personaje de la maestra Rosa. Miren, cuando yo digo cuál es el personaje que más le gusta, travesía, mágica, raúlito y la tía Memi y la maestra Rosa de Vida de Compromiso. Los educadores cuando leen Vida de Compromiso renuevan ese compromiso. Porque también están faltas de reconocimiento. Solo es la crítica malsana. Pero ¿quién le dice a un maestro, a un profesor? Gracias. Ah, no, cuando sale bien el hijo es porque el hijo es inteligente. Salió a mí, dicen. Y el esfuerzo del maestro, del profesor, ¿dónde queda? Yo recuerdo a mi madre, tenía doble jornada, no había IPE en Chifré. Y los de lento aprendizaje, ya tenía niños de 11 años en primer grado, repetían año tras año. Habló con los padres y se los llevaban porque salían a las 4, de 5 a 7 de la noche. Y cada hijo de la maestra Rosa era tutor de un estudiante. Yo fui la maestra, porque era la maestra que reemplazaba, porque mi mamá iba uno por uno, pero cada uno era responsable de él. Del avance de Roberto, yo tenía siete años, Roberto once, grande, corpulento. Y yo comencé a enseñar, mi mamá decía desde que ella nos enseñó a leer desde los cinco años, desde que tú sabes leer y escribir, tú puedes ayudar a otros. Porque ese, ese, esa palabra que decía mi mamá, el que no sirve a los demás, no sirve a nadie. No sirve para nada, porque el servicio es la moneda con la cual pagamos el derecho a la vida. Entonces, esa, yo tengo esa vocación pedagógica, porque desde los siete años enseñaba. Porque ella quería, además de hacer una función social, compartir con sus hijos. Cuando ustedes lean esa novela van a sentir una gran motivación. Yo quiero también abrir el compás a preguntas, porque tenemos que hacer círculos de lecturas comunitarios, familiares, amicales, porque esa es la mejor manera de promover la lectura. Yo les voy a mostrar, déjenme a ver aquí si me sale en pantalla el mapa. Miren todos los círculos de lectura que hay. Veraguas necesita un coordinador, miren, en Panamá soy yo, tengo 208. En Veraguas hay 12. Necesitamos urgentemente un coordinador, pero tenemos 378 círculos y tenemos inclusive internacionales porque mi sobrino en Canadá, él coordina el de Canadá, tiene uno en México, tiene dos en España. Porque la lectura tiene que ser global, porque nos beneficia a todos. Entonces yo también quiero abrir un compás para que ustedes pregunten por este siembra de lectores. Miren, siembra de lectores tiene de coordinadores en Aguadulce a la poeta Aura Méndez de Canova, en Azuero a Olga Tapia, en Chiriquí a Laura Nieto y en Panamá. Somos un grupo que ustedes buscan en mi página web y está la estructura de siembra de lectores. Somos un grupo dedicados a promover la lectura. Miren, ya cuando el niño se hace lector, que tiene la comprensión lectora, es tan fácil para él estudiar. Yo tengo testimonio de muchos niños que comenzaron con travesías mágicas, ya se graduaron de la universidad y siguen amando la lectura. Entonces vamos a hacer de la lectura. Miren, como yo les digo, en los círculos de lectura hay actividades colaterales, pueden hacer escenificar tal parte de la novela. En la de bullying pueden hacerlo, pero de acosador, que, que haga uno de los profesores, para que ningún estudiante se tome el papel de acosador. Y de víctima de bullying, escojan a uno de los que hace bullying. Para que él sienta cómo siente y hagan ese comité antibully que yo pongo en la novela, donde está el gabinete psicopedagógico, donde está el orientador, el psicólogo, dos estudiantes conciliadores, un profesor y un representante de la dirección del colegio. En ese comité van a llegar los primeros casos de bullying y si no lo pueden resolver van para el gabinete de Meduca. Porque los acosadores de hoy son los delincuentes del mañana. Y las víctimas de hoy serán víctimas durante toda su vida. Llegarán un trabajo y también el jefe o los compañeros le harán bullying. Entonces, liberemos a todas esas personas que desde el silencio gritan. Y esta escritora grita también, basta ya. No podemos permitir... El niño que yo entrevisté me dijo, yo no me he suicidado para no hacer sufrir a mi madre. Hasta ya llega el bullying. Y no podemos permitir. Por eso que la novela se llama Un grito desde el silencio, el oscuro abismo del bullying. Es un abismo. Así es que adelante las preguntas, con mucho gusto y mucho cariño se las voy a responder. El coordinador que... Porque... Esta es una tarea de todos. En la sala hay una pregunta. Hacemos esta apertura, esta valiosa oportunidad que tenemos todos para la escritora Anandina. Sí, como que no escuché, che, pregunto, comentario, no escuché bien. Tienen que alejarse un poquito del micrófono. ¿Hay alguna pregunta o comentario? Buena, buena. Buenos días, respetados directivos de la Revolta de Caberada, queridísimos colegas, directores y directores. La pregunta es la siguiente: ¿Qué tiempo debe leer? Una persona para adquirir el, el hábito de la lectura diaria? Mire, esa es una pregunta muy interesante. Primero que nada, eso lo aprendí de los jóvenes. Tienen que escoger un libro que les guste. Si cogen un plomo, como ellos dicen, a las dos páginas lo sueltan deben leer mínimo 20 minutos, obligados, oblíguense. al principio hay que obligarse para adquirir un hábito, pero si usted sigue porque lo atrapó el escritor o la escritora, siga leyendo, que más rápido va a adquirir el hábito de la lectura, pero oblíguese 20 minutos por 21 días, y después me llama y me va a decir, soy un lector ya que no puede dormir si no lee, Gracias. Buenos días, licenciada Los María Delgado. Yo le voy hacer... a decir aquí al señor Ciro que yo no, yo no veo a la persona que hace la pregunta. Efectos técnicos será. Buenos días, licenciada María Delgado, buenas Agustín de la Para nosotros un placer escucharle. Nosotros estamos leyendo sus obras, ustedes saben, niña bella, un grito de silencio, y es una experiencia muy bonita, estamos desarrollando un encuentro de estudiantes y yo ofrezco para formar parte de su hijo de, de, de lectores. Así que es estamos a su disposición, Gracias. seguimos en contacto porque los niños han la lectura y los resultados se ven del inmediato. Estamos leyendo todos los días y estamos haciendo eh, actividades conexas a la lectura y es una experiencia ya Hicimos una feria didáctica donde pusimos todas las actividades que los niños hacen con las obras eh, públicas y que tienen un lenguaje sencillo. Fácil de entender para el estudiante. Gracias por su aporte, gracias a la educación de nuestro país. Yo quiero agradecerle sus palabras. Compensa todo el esfuerzo, porque la última revisión que yo hago de la novela es en este sentido. Quitar todas las complicaciones, porque después hasta ahí llega el lector. Entonces hay que tener cuidado. Miren, también... El inicio de la novela es muy importante. Yo en YouTube tengo todos los inicios. Miren que yo a veces que a mí me da pereza leer y le mando el video de cómo inicia Roberto por el buen camino. Me dicen, ay la maestra, la profesora no me la mandó. Digo, y tú te tienen que mandar a la profesora para tú leerla. Tú leerla y te paras y le dices en la clase de español leí tal novela por mi cuenta. Como me dijo un chico en una feria de Santiago llegó con una bolsita de arroz con 18 libros. Dice, fírmeme uno. Digo, no, te los voy a firmar todo. Digo, pero todo esto, 16 años, te lo mandó tu profesora. Dice, yo leo por mi cuenta. Pero con qué orgullo me dijo el adolescente que leía por su cuenta. Entonces eso es lo que tenemos que buscar. ¿no? Novelas que sean breves, porque todo eso yo lo tengo estudiado. Si la novela es muy, de muchas páginas, cuesta mucho dinero y se hace difícil comprarla. breve pero que comience y atrape al lector, que tenga ese gancho que el lector no pueda dejar de leer. Entonces, eso es importante a la hora de asignar un libro. Ustedes vean cómo comienza el libro. Porque si no, los estudiantes no lo van a leer y van a buscar resumen. A mí en San Miguelito me dijo, ¿y por qué de sus novelas no hay resumen? Digo, porque todos los lectores la terminan de leer y vaya me dijo. ¡Súper! Me dijo, pero no hay resumen, es por eso. Porque los estudiantes, una novela breve que los atrapa, que es la realidad que ellos viven. Tengo también de otras temáticas que tengo que hacer para público en general. Pero las que todas están asignadas para los colegios, desde primaria hasta secundaria y público en general. Pero las que están asignadas con un mensaje social, esas novelas tienen que tener un impacto, porque si no, los estudiantes no la leen. Les da pereza. Yo les voy a decir que yo aprendí eso de los muchachos. Si la novela, yo no tengo que hacer un esfuerzo para leer, seguir leyendo la novela. El escritor tiene que atraparlo. Esa es su, su obligación si quiere que yo lo lea. Eso lo aprendí de los jóvenes. ¿Alguna otra pregunta? Si no la hago, la voy a publicar. Hola, hola, María. Bueno, buenas. ¿Me ves? Sí, perfecto. La profesora Garcés, un gusto saludarle que sé que puedan compartir nuestros compañeros. Tienen un escenario de supervisores, directores de la Dirección Regional de Educación de Veraguas. Hemos estado desarrollando esta práctica, esta jornada académica y no podíamos dejar de lado la lectura porque es uno de nuestros fundamentos en la educación, así como lo describe uno de tus escritos. ¿Cómo podemos hacer emperálogas? Ya sabemos que dijiste que los sábados, de 4 a 5, fomentas la lectura a través de tu canal, y que yo les voy a dar la dirección que tú has podido compartirnos, y que en la página, eh, en internet, es fácil de adquirir, y que tienen el correo también a disposición, eso vale llegar a cada uno de ellos. ¿Cómo podemos desde el centro educativo iniciar esos círculos de lectura? Sabemos que el nivel de premedia y de media lo están haciendo, porque cuentan con un docente de español y que es parte de el turismo. Así que Podemos orientarnos a los directores de educación primaria? ¿Cómo podemos utilizar eso? Cómo no, profesora. Yo me ofrezco para asesorarlo, porque ya yo he formado 378 círculos, y el virtual le doy seguimiento también. Profesora, cada vez que leen una novela mía, se comunican, usted tiene mi teléfono, asignamos una, una hora y fecha y hora, y yo les doy un conversatorio a los niños. Ustedes no se imaginan la felicidad de ellos. Cuando, y ahí sí lo podemos hacer por mí, por mi red. Porque el papá y la mamá, la mamá desde la casa, si está en la casa o en el trabajo, puede ver la participación del niño. Y eso a ellos es una felicidad. Yo me reúno una vez al mes puertas abiertas. Incluso en una ocasión. Los niños dicen, yo estaba viéndolo en YouTube, digo, sí, pero ¿por qué no te metiste en la sala de Zoom? Dice, me daba pena porque todavía no soy experto. Digo, si no tienes que ser experto, porque quiero que sepan que ustedes ven a los niños de San Bernardino, y esto es una, porque vienen leyendo desde tercer grado. Entonces, eh, y una chica del Comercial Panamá, que es brillante la interpretación que da ella había otra niña de sexto grado que me hizo una pregunta muy poco usual me dijo dice eh, si usted tuviera que quisiera conocer alguno de sus personajes cuáles serían y yo dije con los personajes entonces ellos hacen unas preguntas que ustedes no se imaginan una vez que van cogiendo la práctica. Y yo tengo mucha paciencia. La paciencia me la fomentó mi mamá desde que yo era maestra a los, siete, a los siete años. Yo tenía que tener mucha paciencia con Roberto. Pero quiero que sepan que ese niño Roberto posteriormente se graduó, aprendió a leer, a escribir y atendió la farmacia del papá. Miren lo que puede cambiar la vida un maestro con compromiso. Y Nina, otra de las niñas que se graduó de sexto grado, de 12 años, Nina trabajó en el Seguro Social, dando la cita. Y cuando mi hermana se la encontró, eso fue el gran abrazo, porque mi hermana era la maestra de Nina, porque mi mamá comandaba el grupo, pero cada uno de nosotros nos encargaba de que ese niño aprendiera. Y todos aprendieron. Entonces, esa es una misión de vida que cuando ustedes leen esa novela, con esa novela pueden hacer la práctica de los 21 días, pero yo les aseguro una cosa, la van a leer el primer día. Porque es una novela que los atrapa como Niña Bella. Cuando yo llevo, la profesora que el, me comentó de Niña Bella, el personaje de la abuela, de Monagrillo, inserto el humor en la novela, porque la novela tiene aspectos tristes. Y cómo doña Antonia cambia la vida de toda esa familia, la reeduca. Entonces, tenemos que hacer de la lectura una actividad interesante. Y quiero que sepan, yo estoy, como le digo a los niños, a la distancia de un clic. No es difícil, no necesita nada más ID, contraseña, porque a veces los enlaces no funcionan, y entran y conversamos. ¿Terminaron de leer la novela? ¿Se ponen de acuerdo conmigo? Y yo les doy la fecha del conversatorio, nos ponemos de acuerdo y los niños van a estar felices de poder hablar con su escritora. Eh, eh, gracias, Vamos a pedirle a Ciro que en la pantalla nos pueda colocar eh, también virtualmente un certificado que la dirección regional y todos los docentes que queremos hacer que un raro honra y pues cada una de esas experiencias y testimonios en cada una de esas almas que nosotros podemos tocar desde la lectura sabemos que va a haber un compromiso de los supervisores y de los directores quizás iniciando por nosotros mismos porque hay una excusa que fue la, la ¿no? de, de nosotros mismos a veces la mayor excusa es que no tenemos tiempo Así que sé que hoy hemos sembrado una semilla. Probablemente, quizás, le hemos regalado alguna planta que ya está, así como la manifestó la profesora María el San Lucino de Jacobin. se ha llegado a la Escuela Lisa de del Canadá, a José de la, eh, la, la Mata también. Claro, que sí, la profesora de vida está con nosotros aquí también. Así que va a llegar a muchas educativos más. Así que desde nuestra Dirección Regional de Educación de Bilal, queremos agradecer infinitamente a los Maritaria por ese valioso aporte que has brindado a la educación para niñas y bueno, que has eh, salido a otros países de fronteras para poder llevar, comentar el hábito de la lectura. Así que hay una manera de agradecer y nos vamos a solicitar y sé que todo el mundo va a querer acompañar. Es un caluroso y fuerte aplauso para ti. Profesora, antes yo quiero despedirme de todas las autoridades de la región de Veraguas, educativas de Veraguas y de todos los profesores presentes. Recuerden que siempre van a poder contar conmigo. Mi teléfono es 6980-7972. 6980-7972. Me llaman y asignamos el conversatorio. Gracias.